Este, con todo placer que las tengo acá todas en casa, eh, que es la primera vez que vienen, pero espero que sea la primera de muchas otras. Así que estamos eh, más que nada motivados por transmitir lo que tuvimos eh, la gran posibilidad de aprender. Yo siempre digo que fui una privilegiada de haber podido ir a hacer cursos a Buenos Aires, de cuando mi marido viajaba a Buenos Aires todo el tiempo, le encargaba libros que en Uruguay no existían. Entonces, claro, me acuerdo cuando hice la audición, que llevo muchos meses de la alimentación del deportista, y en Uruguay no había nada para informarme. Se me ocurrió poner ese tema porque dije, no es lo mismo hacer una competencia de ciclismo que hacer una competencia de fútbol. Algo diferente deben de comer. Entonces, empecé a averiguar, no había nada de información. Entonces, justo mi marido se iba a Buenos Aires y le pedí, por favor, conseguíme algo. Un alto así de libros me trajo, no mm -hmm. les miento. Ocho libros eran, así, que me los comí, por supuesto. Por porque... las dudas que algunos voten, no por eso mismo, ¿no? Y aparte me interesó muchísimo porque descubrí cosas que no sabía, que me aventuré a hablar del tema porque dije, esto es lindo, tiene que hablar, no solo hablar de gol, no solo el gol, había que hablar qué pasa con los jugadores. Y aprendí mucho, y lo transmití, y me encantó transmitirlo también, fue muy bueno. Y así, eh, las cosas, bueno, anduvimos por muchos lados, y cada viaje que hacíamos con Julio, o cuando tuve oportunidad de viajar con el Foro de Mujeres del Mercosur y así, yo buscaba información. ¿Qué información me puedo llevar de acá? De o platos típicos de un lugar, o... Se les falló o cómo se prepara tal cosa, o los productos que había irme enseguida a un supermercado, a ver qué productos nuevos encuentro ahí. Bueno, todo eso que me gustó siempre asimilar, este, que me llevó después a, a poder decir que estuve estudiando lo que es la cultura gastronómica de los pueblos del mundo, que es el, el primer tomo que tengo por acá de la Mesa sin Fronteras. El segundo está en máquina, como se dice, porque lo tengo por la mitad. Este, y bueno, y todo eso es muy seductor para mí, me interesó del punto de vista cultural y del punto de vista de transmitir salud, de transmitir cómo podemos mejorar la calidad de vida a través de lo que comemos. Porque siempre se dice, dice, somos el resultado de lo que comemos. Mm -hmm. Es verdad, no hay ninguna duda, porque lo que entra al cuerpo es lo que va a ser de nosotros. O mejorarnos el carácter, o mejorarnos la psiquis, hasta mejorarnos la piel, hasta mejorarnos por todos lados, porque nos ayuda a vivir mejor. Lo que uno dice lograr el bienestar, no es más ni menos que bien estar querer estar bien y lograrlo. Y eso es un buen camino para, sintiéndose bien, Tener energía, tener ganas de. Y entonces ahí es cuando uno empieza con la creatividad de pensar. Si en lugar de hacer esto frito, lo hago al horno, no le pongo aceite y queda más sano. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer frito? Mejor lo hago al horno. Y como eso, tantas cosas que vamos mejorando, las ensaladas, por ejemplo. Hay mucha gente que me dice, las ensaladas me dan mucho trabajo. Y yo digo, no, no dan trabajo. Lo que dan es placer, es satisfacción, es sentirse bien. Una lechuga que la gente dice, Ay, pero es una verdura boba. No es una verdura boba, es riquísima. Yo iba a hacer la ensalada de lechuga que me gusta hacer y no llegué. Perdónenme, pero no llegué. Para tener que venir otro día a, ver, a comer ensalada de lechuga pero realmente la ensalada sí, de la huyuga motivación pero te aseguro la rociás con sal no, y sí, le pones aceite de oliva y una pizca de sal si te mejanas, y si no, no y después me contás pero sí, me llamás y sí, me contás sí. salta, aceite de oliva lo mezclas ¿saltar? bien y sal si querés si podés evitarlo mejor y ya, es una delicia si pones eh, el oliva cheto balsámico y le agregas una pizca de ajo en polvo uh -huh. y queda riquísimo y nadie sabe lo que es. yo digo que la comida es el mejor medicamento absolutamente, por donde la mires uh -huh. siempre entonces considerándola como medicamento preventivo diría yo más que medicamento sí. porque también hay, eh, hay palabras que tienen fuerza eh, muchas veces, eh, vino gente a casa, yo llegué a dar en mi casa tres turnos de clases en una época y dije, o pongo un instituto, o qué hago, y ahí me fui a los shopping en las plazas de comidas hice las tardes de sorpresa, 10 años, y fue fantástico, porque tenía 300 personas sentadas ahí todos los días, me encantó. Pero entonces, en esos tres turnos, justamente, yo escuchaba muchos comentarios de las personas que venían, venían jóvenes, venían de todas las edades, venían hombres también, este, querían aprender. Este, y entonces yo escuchaba los comentarios. Entonces, una señora me acuerdo siempre que al final de un curso me dijo, mira Silvia, si yo pasaba por al lado de la cocina y le ladraba, así me lo dijo, y es una divina. Era el turno de las 7 de la tarde, que si trabajaba todo el día y lo que menos tenía ganas era de cocinar. Dice, pero ahora me diste unas ganas de cocinar, ahora llego a mi casa y voy a preparar lo que hiciste recién. Así, esas cosas a uno le llena el alma. De decir, bueno, le solucioné un sentimiento a esta persona que me importa, que me importa que esté más feliz. Este, y esos comentarios siempre se sucedían de distintas maneras este, que a uno lo estimulan también a seguir estudiando para seguir volcándolo. Entonces, este, yo siempre digo que eh, la energía que uno tiene y que uno pone cuando va a entrar a la cocina es este, parte de entrar a la cocina cantando. Es muy lindo, aunque es sea un acto de amor. Es un acto de amor, pero aparte es un acto de creatividad. Un acto de y claro, echás a volar la creatividad, así como para pintar un cuadro Preparas un plato, le pones una ramita de perejil parado en el medio, le pones uh -huh. cualquier cosita y ya, es un plato de fiesta que llevaste a la mesa, que como yo digo, lo único que falta es el aplauso de los comensales. Uh -huh. Pero queda livísimo y queda rico. Yo siempre trabajo con las cuatro veces. Sentor sabroso, sencillo y saludable. Para mí eso es fundamental. Tiene que ser seductor el plato. No puede venir chorreando para afuera del plato una salsa. No puede venir un poquitito en el medio. No. Hay pautas que hay que tener en cuenta para servir un plato seductor. Sabroso, por supuesto. Que nos guste y que mañana queramos prepararlo en casa y que lo vamos a seguir disfrutando. Sencillo. Nadie tiene mucho tiempo para cocinar. Tampoco le queremos dedicar mucho tiempo a cocinar. Esa es la cosa, porque aunque tengamos tiempo, lo dedicamos a otras cosas. A mí, mi familia me toma a veces el pelo que dicen que yo soy bisabuela de agenda. Es verdad, sí. yo soy bisabuela de agenda. Cuando alguien me dice, ¿podés venir? Que no sé qué, que vamos acá. espera un poquito, yo voy a la agenda que te contesto. Ahí está todo. Y es así, porque la vida nos va llevando en un ritmo que después eh, no apagás la llave y estoy libre, porque eso es lo peor que te puede pasar. Lo mejor es, es moverse, es hacer cosas y seguir estudiando. Lo que sea, aunque sea chino, no importa. Pero seguir estudiando toda la vida. Aunque tienes chicos, aunque tienes grandes, aunque te eh, entonces eh, te pasas la noche en vela porque estás esperando que un adolescente vuelva. Todo lo que hemos vivido, todas sabemos este, los pasos que damos. Bueno, igual algo hay que dedicarle a seguir estudiando. Y entonces ahí la cabeza sigue funcionando para bien de todos, de los demás y de nosotros. Y entonces, sí, como yo decía, la cocina despierta creatividad. Y la creatividad la damos en qué? En los condimentos, por ejemplo, en las especias. En Israel tenemos un surtido de condimentos y especias que es así, la envidia del mundo. Es impresionante. Yo cuando venía de visita, todos esos años que veníamos de visita acá, lo primero que pensaba era llevarme los condimentos a Uruguay. Que me decían, pero te van a agarrar en la aduana. No, no me van a agarrar en la aduana. Yo los envolvía en papel aluminio, Así. después le ponía papel de regalo, le ponía una monita, llevaba la valija llena de paquetitos de monitas. Cuando me abrían la valija en la aduana, yo decía, me llenaron de regalos para los nietos. También, señora, Paz. <risa> Nunca me dijeron, bueno, a ver qué le regalaron para los nietos. Nunca me dijeron. Este, pero era así, yo ya tenía que tener los condimentos de acá. Un eh, pimentón ahumado que hay acá, que es exquisito, que me enseñó una señora marroquí una vez en el súper. Yo estaba eligiendo especias, ella estaba parada al lado mío, y me dice, así como hablan los marrocanos, medio español, medio ladino, medio algo, este, me dice, Jibati isti. ¿Cómo se dice en hebreo? Pimentón ahumado. Pues yo ni, ni, ni sé lo que va a decir. ahumado. Sí. Claro, papel, viene pimentón. como aceitoso Hay uno que no, me, me, me ha ¿eh? visto. El, ¿eh? el marroquí. El marroquí. Uno que es como Pegascán. Claro. Sí parece el, el marroquí. No te lo llamo una cosa. marroquí. Sí. No conozco los condimentos porque no los conozco. No sé ni cómo se usan estos amarillos, cúrcuma y esas cosas. No sé cómo se usan Tengo plantado cúrcuma ahora en casa, querés que te dé ahí de acá. Tengo tres, tres plantitas que están brotando divinas, ¿qué dices? Y bueno, eh, los, las especies, los condimentos, todo eso. Yo lo trabajo mucho en los libros, en todos. Porque la gente tiene que saber disfrutar de esos aromas, de esos sabores. Y eh, de todo eso, ¿verdad?, que eh, aprendimos desde chicos de lo que los padres, la, la, las abuelas, tenían al alcance de la mano. Eh, en mi casa se plantaba todo en un fondo de en una quinta grande, y mi padre plantaba todas las hierbas que había aromáticas, y no aromáticas, y de comestibles, y, y los árboles frutales, todo. Y bueno, yo soñé con tener siempre algo de eso, y bueno, acá, porque en Montevideo teníamos una casa con jardín, pero no había tanto tiempo. Estaba siempre ocupada, pero entonces acá, ahora sí, estoy haciéndome la, la huerta que mi marido dice, no, más no, porque quiero flores. Bueno, hay muchas flores, es verdad, pero ya tengo orégano de tres clases, tornillo, uh, qué, qué, qué. Eh, sí, sí, tenemos, bueno, la cúrcuma que está creciendo en la plantita, no, no, pero tenemos más. Menta. Eh, menta, romero, sí, después le prendo la luz. No, a marido. Marido. Orégano sí. también se puede Digo, ah, que el orégano limón es? le llaman. Es un orégano que tiene un aroma y un sabor único. Así que cuando lo agarras en la mano la ramita para sacarle las hojitas, te digo yo dos o tres, me las meto en la boca y después sigo trabajando, uh -huh. porque así es eh, una delicia, una delicia. Y como eso todos los sabores, por eso hay que hablar mucho de los condimentos y leer, estudiarlo después vas y los compras y los picás. A veces me dicen, me llené la casa de condimentos y no uso ninguno. No, no, no. Mirá recetas, los vas a encontrar, los vas a disfrutar. Pero es así. Cuando yo digo que a la carne picada le pongo canela, me piden, miran, claro ah, dicen. No, la canela para la manzana, para la torta de manzana. No, la canela no es dulce. La canela, la carne picada, queda picante. Y entonces, claro, y entonces bienvenido, sí. Hay muchas comidas así, tú, que le ponen canela, tipo. Claro. Barat, no, le ponen. Sí. Barat, no, pero canela. Le ponen Lo que pasa también. es que en el barat ¿Eh? tiene un poco de canela. Claro. El yo barat, es, barat una, es una mezcla sí, sí, sí, de espana. Bueno, yo también. Entonces, son La te de los iraquindos. Hay conditos de, de miradas, arroz, que sí hay que saber mucho. Hay que Las estar conmigo. Sí, sí, por, por ejemplo, te pasas? De no, de nada. Nada. no nada. Nada. Ninguno nada. te Comino Es una delicia. Sí, pero es súper invasivo. Te pasas un poco y ya te... No, pero para la carne al horno. Pones carne al con comino y es una delicia. Pero todo es el suavecito. No es la cucharada. No es del tarro. Nunca del tarro. Siempre soy del tarro, a la mano, veo y una claro, pizca, la coloreada claro. Que pueden no, no, no, no. ser bien Si sí, me acaba de pasar Nunca Entonces, del frasco Lo mismo no, la sal, no. lo mismo todo eh, La no sal puede... La blanca, la que se usa Generalmente sí. es malísima sí La buena es la del Himalaya La rosada es riquísima La rosada, que sí. es la del Himalaya sí Pero la del Himalaya dicen ahora que no hay que usarla Porque no tiene las reglas dromatológicas de higiene y de no sé qué, porque la recogen en el Himalaya y la envasan. Mm. Eso lo acabo de leer esta semana. Entonces dice: No hay que usar la sal. No, no sé, pero es buenísima. Bueno. ¿Es buena o es no, es, buena o es, mala. no <risa> es mala? Es buena y o no, no es mala. ¿Hace bien a la salud sí. o no hace daño? No hace daño. No hace daño sí. Exacto, no hace daño. Exacto. Levanta la presión como que. La del Himalaya. Toda la sal. Sol, sol, no, pero es que... Eh, eh, eh, pero no es tan sal. El profesor no sé, es sal, el, el, el profesor es la, la, la otra. La otra, otra, otra, otra es Con un montón de químicos. Prácticamente no, no, no, no usa. Primero, la, la, la sal. La sal. La blanca tiene un montón de químicos. Eso lo sé porque amistades ah, sí, sí. que se es que dan sí, ¿eh? claro, con, claro, la con las especies no necesitan. Claro, jugar con las especies. Lo ah, la bueno, bueno es que agua cuando agua, está diodada. Sí, eso ya sí, es, es bueno yo porque la agrega diodo. Si, sí. pero lo que más te hace, te va a llevar pues, sí. una Claro, también. sí se puede, porque te da juro. Claro, le da juro. Precioso. Precioso. Este, y bueno, son todas ideas, por eso a mí me gusta cuando nos reunimos y hacer preguntas y comentarios entre todas porque nos sirve a todas, quiere decir, a mí también. Este, Comida sencilla, sí. extra porque usar o todo sencillo, simple, sí. por ejemplo, la milanesa, nada de saborizado, ni con esto ni con lo sí, otro, Depende. el rallado sí, sí. simple. Sí. Si hacer en Yo usaba solamente eh, harina de machá para empanar las milanesas, hasta que mi nieta esta, que ahora se le había dormir, ¿no? Dele, se acostó a dormir, pobrecita, estaba que no daba más. Un día me dijo, las milanesas de mi papá son más lindas, porque son amarillas. Entonces dije, ¿eh? ¿Eh? Sí. No, no, no. no, no claro, me fui corriendo sí. al supermercado a comprar rebosador. Yo sí. tengo que hacer milanesas amarillas. Y bueno, hago milanesas amarillas. No, no las hago fritas, las hago al horno Eso purma, sí. purma. Y sí, tengo sí. otro, dice. Yo que no es que la comida más rica es la simple. La comida más rica es la que prepara otro. <risa> bueno, ella también, también ¿no? eso también. Sentarse de vez en cuando y que le sirvan expresiones. Es sí, sí, sí. Pero, este, sí. Yo tengo, no sé. Eh, te digo, yo me nací, me nací. Me crié, este, Esto que no quede grabado. Eh, me crié <risa> bueno, con una abuela. Ya estamos editando. Que, sí, este, eh, mi abuela vivía con nosotros, la abuela materna, que fue la única que conocí. Y este, y ella le encantaba cocinar, y era una genia. Entonces yo me acuerdo que yo tenía unos 3, 4 años, y mi papá me hizo un banquito, mi papá era mi enamorado de la madera entonces, él hacía todo lo que quieras con madera. Este me hizo un banquito cuadrado, que recién lo me, me separé de ese banquito ahora con la liar, porque yo estaba medio desarmado el pobre. Uh -huh. Este, sí, pero yo me subí a ese banquito para ver lo que hacía mi abuela, la de la mesa. Entonces, mientras ella hacía tres creplas, los, los capelletis, yo, ¿qué decir? Mientras ella hacía 30, yo hacía tres. Eso es lo que quise decir. Claro. Este, pero ahí empecé. Tres, cuatro años, yo ya estaba subida al banquito y estaba metida en la cocina con mi abuela. Y cuando falleció mi abuela, yo tenía 16 años y ya cocinaba con mi mamá también. este Siempre anduve en la cocina, siempre. Me encantó. Este, pienso que sí, un foco de creatividad y también de satisfacción, de, ve, de ver que vas aprendiendo y vas este, homenajeando a la familia adentro de la casa, eh, no esperando que venga la visita. La visita también, quiero decir, eh, gracias a Dios, yo tuve muchas oportunidades de, de visita porque mi marido trabajaba con gente del exterior. Entonces, cada vez que había reuniones en Uruguay, o venía alguno de los clientes de importadores a, a Uruguay, todos pasaban por la mesa de mi familia, de mi casa. Siempre, le estaban invitados en casa. Este, entonces, eh, bueno, eso me fue también eh, trabajando la cabeza de presentarle algo más lindo, presentar algo no sé qué, inventar el no sé cómo. me acuerdo, el, el primer hombre que vino a casa, un brasilero, este, muy trajeado, muy divino, pero aparte lo había invitado a su casa en Brasil, a Julio, y había estado allá, y qué sé yo, entonces me decían, ah, viene a Montevideo, tenía a invitados estábamos recién casados, yo ya estaba embarazada, y preparé como para 15 personas, yo creo, porque la motivación que tenía, y que nunca había preparado sola, es decir, mi mamá tenía la mesa grande, venía toda la familia, venían amigos, entonces, era mesa grande, pero grande, grande. Yo no sabía cocinar para homenajear a una persona y nosotros dos con él. Entonces, bueno, me embalé, me acuerdo de la ensalada que hice, que era una bandeja del cuero de porcelana, que es aquí. Y le hacía guardas así de zanahoria, y de, de lechuga, y de, yo pensé, como cuatro guardas le hice. Era una enormidad eso, era como para comer tres días y cosas así. Pero de esa vez me acuerdo porque no fue la única vez que después empecé a centrarme un poco. Pero mucha gente pasó por mi casa de esa manera. Después los, mis gerentes, como decía yo, los gerentes de marketing de las empresas que trabajaban conmigo, también estaban esperando probar lo que yo hacía. Entonces, bueno, vengan a casa. Y así, mi casa fue siempre, gracias a Dios, así. Y eso también me fue... Centrando en saber que si viene una persona que no tiene problema con salsas de cebolla y saladitas y qué sé yo, todo bien, pero capaz que hay alguien que le gusta más bien el saladulce, como decía yo. O al revés, yo hacía un pollo con una ensalada dulzona, pero yo decía, no, este tipo no la va a comer. Y hacía una salsa aparte para esta persona porque yo sabía que esta no la iba a comer. Y así, en todas esas este, vivencias, digamos, hay que aprovechar a pulirse. Lo lleva celoso. Así que bueno, todo es este, vivencias y en el correr de los tiempos, como digo yo. Todo nos deja algo más. Y bueno, y hay pautas que también vamos aprendiendo, como por ejemplo, la fruta. Eh, muchas veces eh, sabemos que la gente hace ensalada de fruta de postre. Y la ensalada de fruta de postre. O fruta con crema todavía por arriba de postre. Y no va, porque la fruta hay que comerla o en ayunas o antes de las comidas. Si no te levantaste de mañana con ganas de empezar a comer fruta, antes del almuerzo prepárate un plato de fruta, lo que sea, que puede ser a media mañana, que puede ser, hoy mi marido me dijo, ¿qué es esto? Un copetín, un qué, pues le serví melón a las diez y media de la mañana. Le digo, no, es una colación. Una qué, me dijo. Creo que es la primera vez que le dije así. Este, sí, es una colación, pero sienta muy bien comer fruta así a una hora de la mañana antes del almuerzo. Entonces, cuando la comida del almuerzo entra en el tubo digestivo, ya tiene libre el camino no tiene el atoramiento de las frutas que además se digieren muy rápido y si están con la comida grande encima se echan a perder porque no tuvieron su tiempo de asimilación una cosa son los jugos gástricos para trabajar la fruta y otra cosa es para comer una carne es totalmente diferente el funcionamiento interno que es decir, la energía que tiene que poner el estómago para eh, procesar todo lo que entra entonces eso es muy importante otra idea que les quiero dar es a mediodía vegetales crudos y de noche vegetales cocidos ¿Por qué? porque para la digestión para la noche son más saludables los vegetales cocidos que los crudos y al mediodía comer una ensalada de lechuga, <ríe> tomate, rúcula, hasta perejil le pongo, yo pongo todos los verdes juntos en un bollo. Y aparte pongo los tomatitos y pongo otras cosas que haya en casa. Pero la ensalada verde le pongo todos los verdes que hay en el supermercado. Me encanta y quedan muy buenos sabores. Las bolsas de babies que te venden en el super, son espectaculares, pero tenés rúcula, tenés hojitas de remolacha, no, tenés no, todo. No, no, no, no. Entonces, un, un, un puñado grande de los babies. Ahí ya tenés una cantidad de vitaminas, de minerales, de, de sabores, de todo. Entonces, un poquito de limón y, como le dije hoy, de oliva, eh, una pizquita del polvo de, de ajo, que se lo a una amiga, sí, este, una amiga mexicana. Es el polvo de cebolla también. ¿no? Dicen que es muy buen cebolla, yo no lo he comprado, compro, sí. compro la, la cebolla desecada, ¿Eh? está desecada, no, que no la comprado, compro, me la, la trae mi La mismo, cebolla sí. también. Sí, la cebolla es práctica. Y vos las ensaladas, ¿la condimentás sí. toda o tenés el condimento aparte? Porque, ¿qué pasa? De repente decís, bueno, voy a preparar, comprése eh, lechuga, la cortás toda, no sé qué, pero si la condimentás toda y no se come... Se pone, se pone fea se marchita se marchita sí entonces a veces lo que hago con, con cuando me pongo operativa en la cocina y digo bueno voy a dejar todo cortadito Ajá. para así ya lo tengo cortado claro este, mm. no lo ideal es hacer el, el aderezo al lado el que un, una jardita una salserita y eh, cada uno se pone la cantidad de salsa que quiere si sabes los gustos de las personas es que están comiendo en túnez es muy fácil haces para todos y ya está y lo repartir de tal forma que no te quede nada, eso es lo ideal. Ahora, si te queda algo, bueno, no pasa nada. Lo comés al otro día, le agregás ahí arriba remolacha cortada, berenjena al vapor y queda todo No se tira nada. O conseguís una tortuga. Comer lechuga ¿Y qué hay si uno pone en una bandejita? salero, este, ah, sí, minagrino, aceitero, para que cada uno se lo prepare como le guste. Sí, claro, pero el aderezo, aderezo, de limón, la aderezo, ya la aderezo es distinto, cuando armas un aderezo así aparte, ya se amalgaman de tal forma que te condimenta distinto. Claro. Te digo, esta es una amiga mexicana, Yoyana, ¿la conocés? Este, un día estábamos en la casa de ella, que nos reunimos eh, un grupo, una de mis amigas de Jerusalén. Cuando voy para allá les aviso y nos reunimos. Y una vez nos reunimos en, una casa, en la casa de ella, entonces ella hizo una ensalada. Y yo fui a la cocina a ayudarla y qué sé yo. Y entonces yo veo que saca polvo de ajo y yo cocía la ensalada. Y le puso oliva y le puso limón. Y ya no me acuerdo más, pero el ajo me, me flechó. Y yo ¿le pones ajo? Ahí sal gorda me dijo. La sal gorda es la sal gruesa para gruesa. Claro, pero en México le dicen sal gorda, me hizo una gracia. Claro. Me dijo, pero así, una rociadita pena de sal gorda, que se disuelve con el mismo aderezo al mezclar la, la, la ensalada. Y fue una delicia esa ensalada, la verdad. Entonces dije, bueno, esto ya es para mí, ya me gustó. Y entonces sigo haciendo eso. Este, y así, voy adoptando cosas que, que voy disfrutando y, y que me encantan. La ensalada depende pura y exclusivamente de las ganas que tengamos de hacer un aderezo. Nada más. Este, así, y jugar con los aderezos. Entonces, este, creo que es una buena parte de la creatividad también. Y bueno, eh, siempre digo que hay que evitar las corridas copiosas de noche, las cenas este, pesadas, no nos hacen bien y si estamos invitados en algún lado comer muy poco para después poder llegar a casa, acostarnos, sentirnos bien al otro día y que esté todo bien, tratar de no comer mucho de noche bueno. no llegar a llenarse ¿Eh? no llegar a llenarse no, no, no incluso si se puede comer algo antes de salir de casa mejor todavía porque después uno pica algo, eh, cumple con quien te sirve haces algo así, pero no el tener hambre, porque si tenés hambre, bueno, y vas a una fiesta, te matás. Claro, hay que vas comer, a comer demás. ¿Mm? Vas a comer de más. Vas a comer de Es claro, sí. Este, mis hijos muchas veces me preguntaban este, por qué cuando iban a los cumpleaños infantiles nunca se tentaban con los eh, frankfurtes chiquitos, con todos los sándwiches que había eh, para servirse, y siempre esperaban la torta, comían la torta en los cumpleaños. Y me preguntaban, ¿qué pasaba, mamá? Nunca me tenté, nunca, no, pues nunca fueron con hambre en un cumpleaños. Ay. Siempre comían en casa primero, todo rico, todo lindo, todo con todo el amor. Después se iban al cumpleaños. No tenían hambre. Si vos llevas los nenes a algún cumpleaños donde hay justo todo lo que sabés que en tu casa no les vas a dar, pero en mi casa no había nada de todo eso, eh, es un lío. ¿Cómo le decís? No vayas a comer tal cosa. Y el nene va muerto de hambre. ¿Cómo lo convences? No. Yo no les tenía que decir. Ellos iban sí satisfechos. Iban a jugar, a ver algún show si había, y comían la torta, después volvían a casa. Y estaba todo bien. Sí. Claro, pero era el mecanismo. De grandes me preguntaron. Mamá, pero... ¿Cómo fue que yo no me tentaba? Si todos se abalanzaban cuando traían los Frankfurt, Y no, a ninguno le pasó. Los panchos, panchos, perro caliente, yo qué sé cómo lo llamas. La criquilla. Pildorita. Claro, Los chiquitos Los chiquitos. Hace muchos años que no he escuchado esa palabra Es muy malo como el Pancho Ah, sí, con Baja Lojal Sí, es muy malo como el Pancho Mira, de vez en cuando no hace mal A mí también me gusta, sobre todo, que en Uruguay no había Y entonces acá me encanta Y, obvio, hay que saber cuál ¿Cómo que en Uruguay no había? Lo había hecho Ah, mi ah, vida mía. En Uruguay lo hacen. Últimamente a veces habían el disco. Pues ¿No a veces lo compraron. En, en un pancho, un de estuvo madera. Claro. Sí Entonces se que hacer. Si el hombre fue a le dice que le pongan el perro, vaya y pase, pero en la casilla también ya de <risa> Bueno. Eso, Eso. Sí, pero no, no, no, yo, yo te digo los, los fiambres también que uno puede comer acá, todo coche, tenés un surtido impresionante. Ah, ¿no? por A mí me encanta, claro, que en Uruguay no había, entonces bueno, uno acá disfruta de esas cosas, yo qué sé, que, que no siempre, que si mi marido no le interesa para nada, él ¿eh? no le des un pancho, pero no lo fríe nunca, eh, fiambres tampoco, lo compro para mí, o él lo para <risa> mí, no. fenómeno, gracias, muy amable. <risa> tengo de socios a mis nietos, los hijos de Beren, La tortilla de panchos es rico. Salchipapa, se manchona. ¿Cómo? Salchipapa. papa sé. Ahí saltás el pancho cortadito. Si querés le agregás tomatito y después el huevo con orégano y sal. Tortilla de panchos. Mira vos. Y bueno, viene a ser una tortilla primavera, digamos, con todos los colores. Sí, claro. Claro. No sé, en, la, en terminología de cocina. <risa> no, no, no, no, nunca se me ocurrió, la verdad, pero... No, no, pero a mí me gusta cada tanto, y te digo, compramos sobre todo eh, para cuando vienen los nenes, entonces yo sé que les encanta, y bien. Y lo mismo, cada tanto les hago las zambuchadas, como digo yo, y entonces les hago sandwiches con fiambres para todos, entonces hay el que me dice solo rojo, hay otro que me dice sí, poneme el... los dos, la... el blanco y el rojo, y al otro que me dice poneme todo, y entonces va con la lechuga, el huevo cortado, y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. y se cortan el huevo con el, el, el aparatito para que queden rodajitas. Bueno, es todo el, el juego que y hacemos. La vivencia. Claro, el juego es como los chicos. Yo me crié en un almacén. Mirá. Mi mamá tenía almacén, entonces los fiambres eran... Sí, claro. Era... Para mí era el placer. Era... Claro, era el almacén de, de Uruguay. Sí, sí. Obvio. No, no, este, allá eh, para conseguir coger este tipo de cosas no existía. Ah, no. No, no, no hubo un muchacho que en una época, eh, en un tiempo, empezó a hacer y lamentablemente después se enfermó y dejó de hacer el eh, Hacía para ¿Pasé? Sí. este. Que... los sí, sí. bueno, chorizo, yo he llegado a comprar. Es... Chorizo, callar, compré, me acuerdo. No, yo en Uruguay, no sí, claro. sé. Sí. lo que pasa es que en de el de fruto... Uruguay hay carne. En que Uruguay que... hay carne. Ah, ah, en Uruguay. En el producto callar, callar ¿sabés? Es carne. Es carne. Es No, es de... Yento. Yento. Sí. Sí. Este, no, han progresado seguramente por todos lados, pero... Está que le contáis como ese... Como ¿no? Eh... Chocos, no eh... chocos, ¿Cómo? Ah, sí, de, un sí. Un de, es el, ¿Sí? el más día de la que la. Uh -huh. sí. sí, eh, eh, muy buena gente. Claro, sí. me encanta. Bueno, por eso. Entonces, comentamos ah. alguna otra cosa. Este, eh, espero que no sean amigas de Mafalda pero si hay un plato importante, en la ¿A alimentación. ¿Me ¿só? ¿só? Me A mí me encanta. Ay, es una sí, me encanta. La que quieras. En verano sin fría en invierno caliente. Fría nunca comí. Sí, yo la, yo la como Pero fría. Totalmente vegetal. De mañana... Todo vegetal. Por todo no vegetal. No le pongo ni de carne, ni pollo ni nada. La licuada. Sí, la licuada, sí, sí. al final. ¿cuándo? Yo sin fin licuada. No, no sin papa. Sin ah. papa. No, no. Sin sí, sí, papa. Claro. Me vas acordar. Julia decía la sopa del Le metía todo tipo de verdura. Solo no en a hacer. Pero... Déjame el tema. Él lo así. Déjame el tema. Muy Otro día claro. claro. saldaba. <risa> <risa> <risa> o sea, hablamos hablando? en privado. ¿Qué de verduras, día? por ejemplo? ¿De zanahoria, nabo, puerro, cebolla. ¿Qué llamo? ¿Nabo? Uh, ¿Nabo? cosa? ¿De esa cosa? ¿Eh? esa Ah, sí, yo también. Bueno, sí. este, ¿Y el también. El también hay un rábano ah, rojo grande. Sí, en sí muy bien. Y rico. mañana al Yo también, en ¿Sí? la heladera. Ah, sí. yo también. Claro. Pero aquí en Israel no puedo. No, ah, okay. está, no, no la tengo la la sopa afuera de mi casa. pero no Eso lo cocinas. Lo pones en la procesadora para. No, pues. Cocino la olla a presión y le meto el chucu chucu en la olla a presión y lo dejo como una crema de verduras. Y se come sí, y le un touch de que sí, nada Mira, yo, yo te voy a decir un la verdad: yo no hago lo que ella hace. No. yo la corto, lo, de, lo hago como caliente y cuando está fría la como sí, tal cual y con las verduras. Me encanta. Sí, eh, de, nunca, nunca, de mañana me encanta comer eso así de mañana. ¿sí Pero no. Presión, si no tenés la presión, siempre. ¿Ves por qué? Y la no, la olla porque... está no, no, con agua. Con agua, ah, con agua la la olla a presión los que celeste, ah, y lo que tiene diferencia ahí lo hace más rápido no, nada, nada. Ah, y aparte vamos siempre mejor los sabores, sabores, los sabores, sabores los valores eh, los valores, claro, porque ah, no se evapora todo claro. no se evapora casi nada sí. entonces la olla a presión bueno cuando ya baja la pesita cuando ya la puedo abrir la dejo un poco que sentí y después con el siento el, el, el, el yo. El el palo, palo. Eh, sí sí este no, no. Hizo, le hago, porque es como un procesador tiene la cuchilla entonces lo voy pasando toda la olla y me lo deja hecho una crema de verduras. Y eso es sanísimo. Pero eso es un plato que no puede faltar. me frío. Ah, es riquísimo. Es rico. Es rico. ¿Y que vez? ¿Con pan o con pan? o con Una taza, la toma la tomo La sopa. Con cuchara. La bombilla del mate le lo sacas el petro de la bombina. La Okay. Oh, Qué, es? O sea, ¿Qué es cosa tan rara. El caldo. El caldo. El ¿Caldo? No, es caldo, no es caldo. No, no es caldo. Tiene de crema. verduras, claro. a tomar agua, un poco más líquida y entonces la tomas en una taza. ¿Mm? Puedes hacer también tomate, pepino, o sea, cebolla, ah, limón, esa mendi, es la Y entonces es un poco gazpacho. Ah, entonces, gazpacho. Gazpacho. ah pero eso es crudo. Eso es crudo. Claro, el crudo. pero también el crudo, sí, frío. Claro, sí, claro es. sí, el gazpacho sí. es espectacular en sí, verano. Bien. Me encanta. Y ese morrón, tomate y unas no malas cosas ¿no? más. Sí, está en la caseta de ¿El gazpacho es licuado? El ¿no? El licuado. Y después ponéis alrededor los platitos con la, digamos algunos de los ingredientes que tiene el gazpacho como para ponerle por arriba a gusto y los crutos Y queda chuchito. La verdad que sí, me encanta. Este, así que, bueno, hay que buscar. Los crutones es importante. <risa> este, pero a los tostados, ¿eh? Nada de frito. No. Bueno, hay frito. Que, ayer a Diana yo les regalé esta semana una freidora sin aceite a cada uno. ¿A mira A ella dos y a las hija. La del ¿no? Ah, sí. Entonces Ariana hizo pero por probar, cortó cubos así de grandes de pan y lo puso. Estaba enloquecida, lo contenta, lo. ¿Qué había quedado? Ahí un publicista. Una maravilla, todo sale bien ahí. Yo he ido mañana, de esos huevos fritos hechos en el edad. Todo lo que le la compró? Tengo en mi casa ahora eso. Y la quiero usar para más cosas que... Bien, yo, ¿Y, papas? Yo... ¿Y papas frito como fritos también? Todo, todo, todo, todo. Todo no, es genial no, no, no, es un y medio. un pedazo de carne así metido ahí adentro también. ¿Pero no que hay que cocinarlo por separado? No, nada por separado. Pues porque tienen diferente tiempo las papas la papa fritas y no, la vale, carne. No, eso lo no haces por separado, lógico. Papas ah. fritas y carne. Ah, bueno, Pero, pero después que tenés 40 minutos de carne a 160 grados, le tirás las papas fritas, digamos. Es hijo de cocina. Sí, el gourmet, él es gourmet. Yo sí, sí, soy, soy sobreviviente. Yo le hacía a mi marido papas fritas sí. para que él no comiera tanta frutura. Le hacía papas fritas ahí. ¿Qué claro. hacía? Las espolvoreaba con pimentón, las masajeaba. Claro. Quedaban color tostadito ¿Sí? pero para que básica, claro. y la parte de la Bárbaro. Y le encantaban Yo. Tiraba cuetes, contento. Pero Yo las hacía siempre al horno. cortar sí. las papas sí. al horno, al horno. Pero también con cebolla por arriba. arriba y pero y también llaman un poco de aceite. Pero, y pero y de no, si le pones el papel de. El papel de, de horno es buenísimo. Bueno, es bueno no, no No No no salen papas al horno. A mí me encantan no. papas al horno. Pero si las haces... Pero las al horno, quedan No, si las Yo hago al horno las que vienen congeladas. Sí, sí, también. Las hago bien. Las hago bien. Las hago bien. Las hago bien. Las Sí. pero es sana. ¿Por qué no? ¿Cómo, cómo A ver, ¿qué, qué, ¿qué da? A ver, agua. A ver. satisfacción. ¿Y, ¿Y agua? Una de las, las sesas. La haces como, como se te cante. Riquísima. Sí. La papa claro, de la no no, sin sal. Yo soy papera. Totalmente. Sí, me declaro papera. Papera, total. Que no falte una papa. Este, no pongo en la sopa, pero sí en comidas. Como ¿Por qué en, en la sopa no? Eh, Por, porque se fermenta muy rápido la papa. Pena, ¿eh? La papa fermenta muy rápido. Por eso, lo mismo que hay gente que me dice, ay, pero no le pongo tomate. Y no, tomate no, no le pongo en la papá. sopa. No, pues fermenta. no. Te fermenta, te fermenta. ¿Y la cebolla no así, ¿ves? ¿eh? No, para nada esta sopa mía, te digo, es la que hago hace muchos años, este, mi hija que vive en Uruguay es vegetariana, entonces con ella empecé, ahí tenemos también, entonces este, y con ella empecé a hacer, así a sacar, digamos, bueno no, la sopa con pollo no va, me encanta la sopa de pollo, entonces la como cuando voy a Jerusalén, en la casa de mi hija, que vive en Jerusalén. Me encanta y, la sopa de pollo. Claro, Sarita hace sopa de pollo, entonces es bárbaro. Cuando voy a la casa de ella, yo sé que toma la sopa de pollo. Pero yo en casa no la hago, porque aunque ella está en Uruguay y yo acá, disfruto tanto de que tengo la sopa vegetariana y padre y que la tomo en cualquier momento del día. ¿Y, qué sé ¿Y yo. la puedes coger, la puedes frisar? También. ¿También? La he frisado tampoco. Porque la, con papas, si sí, sí papas te la puedes frisar. Ah, no, no, no. no. Te no sabía que, que el tomate también hacía, fermentaba, sí, ¿sí? Es lo que le ha pasado a alguna gente que de repente a un chole para Shabbat mm. lo dejan en la plata toda la noche un y un le duco. ponen tomate. Me pasó con un pollo Y al otro día me la ponen con el y, comer, y comer, no, cosa, ¿eh? para qué tomate en el fondo. Y bueno, pues la gente a veces se equivocan Piensan que como es un desalseado, y pues qué sé yo Claro, y el porque sabor y no sé cuánto de, sí. le ponen tomate. Y yo tengo noticias de... A veces hay unos porotos que vienen en salsa de tomate, que a veces le al al el chubit, con salsa... Son Sí. Sí, pero, sí, pero bueno, para, para ponerlo pon en alcholen, ¿no? No, para más, sí, cuando lo hemos puesto en alcholen, le pusimos una cucharada de miel o algo para complementar. Ah, está, claro. Sí, yo en lugar de miel le pongo cilantro a la sopa También. Una cucharada ah, de, cilantro. de cilantro. Sí, con pollo queda riquísimo, con cilantro o miel. Si las controles sí, la comida, virus. sí, claro, más bien. Este, así que A mí me bueno. está dando hambre. <risa> bueno, eh, el peco que troy que hacía mi mamá. Ay, claro, eso es mi abuela. Sí, claro, obvio. Es, y bueno, justamente hablando de. Es indiscutible sí. que las frituras son muy ricas. Sí, claro, pero se las podemos decir. fritas de verdad, fritas, son. No, si la milanesa frita Ajá, sí. no, no, no, pues es. hace años que no ahí tenés no, ahí todos es que los que sustitutos bien. de las cosas pesadas que es bien rico no, no, yo ¿por ¿por la, milanesa, la milanesa agua de, de mi madre a punto hay que, sacarlas, <risa> hay que <sacarlas risa> a punto, sí. porque ahí se secan si no, si te olvidaste sí, pero por qué cuando las haces al horno hay parte del pan rallado que queda como blanco y no lo mojaste bien con el huevo Ah, porque le das como última, como ul... no. no, tenés que pasarla bien por el. Primero el harina, huevo. primero harina, ah, para que luego no se pegue. Después el huevo batido. Sí. Y después el pan rallado sí. o harina de machado, lo que quieras. Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Entonces no, no te queda blanco. Se me, el no, hay que a, o sea, y, ¿Y cómo lo haces con el aceite? Sí. ¿No le pones nada de aceite? Que para <ríe> el horno no le pongo el papel de horno. <ríe> ok. ¿Y las, las das vueltas? Sí, pero chac chac. Eh, la ceniza de pollo es lo que yo hago siempre. Este, muy rápido. Porque además como después las voy a calentar. pues yo hago muchas, pongo en el freezer y después o sea, la caliento en el horno también en, en el horno o no, si fuera rico. en Shabbat? no en el micro? No. en la, en placa. Placa, no. En la plata este entonces eh, como la voy a calentar ahí ya ya se sí, calienta claro cocinado. quedan muy ricas también con mayonesa en casa ah. se hace mayonesa no. en casa le pones al, al schnitzel al, sí. el, la mayonesa y encima el pan rallado uh -huh. no te puedo delicia creer. Sí. No lo no, no. hago, mayonesa casera. No, no, no, no le tengo. Sin ah, por, eh, por el huevo. Crudo. Sí. Entonces, pero la... sí, sí. Pero ahí sí. se cocina. Ah, pero ahí lo estás cocinando en el horno y, y no sabes. Sí, ah, sí, por Pero queda una ah. delicia. delicia. O sea, pero solo si con mayonesa casera o con mayonesa comprada casera. Yo lo hago con casera. No, no yo, la comprado yo la compro también. Yo lo que he hecho, otra, ¿no? he escuchado una No, lo he hecho con la mayonesa también con anana. Debe estar bueno ¡Ay, nos, eso sí! Eso con mostaza de estar Fruta con carne. A por la, por la tortilla, de huevo. Mostaza, al huevo. Al huevo para en la tortilla momento, o al huevo para, para la milanesa. No, Yo, Yo no le pongo al huevo para la tortilla, mostaza. Yo le pongo para la milanesa. ¿Al huevo? seguimos. Ahora sí. Al huevo para la tortilla, mostaza. Ahora entendí. Todo bien. ¿Ves las ideas que vamos sacando de estas reuniones? Así vale. Y puede ser de panchos. <risa> bueno. Dale con los panchos. <risa> a ella le gustan los panchos. No, no es que me gusta. Yo te voy a dar mi hijo. Es algo fácil. Que... A él también le encantan, tengo uno. No, no, no, no, no es que me encantan especialmente, me gustan. Si hay panchos, tortillas sí. de vale. pancho. Tienen tres ¿y panchos. Son. Y son unos. Bueno, eh, ya que estábamos con.. Eh, condimentos y con aderezos y ensaladas. Yo les largo ideas que ustedes después las van a mezclar entre sí o, o sí o no, no sé. Y es a gusto del consumidor, pero es lo que conviene tener en casa. Por ejemplo, bueno, la mostaza. La mostaza con cilantro y un toque de oliva es una mezcla riquísima para servir con pescado, por ejemplo. ¿Con remolacha? Está no, bien. señora. No, digo que puede estar bueno con remolacha. Ah, puede ser. le no, no, no, no, no, no, no, no. Yo la he hecho para pescado. Y gente que ha estado en casa no, no, me preguntaba enseguida: ¿Y cómo la hiciste? Ahora hay que agregarle un chorrito, pero tamaño chorrito, no chorro, chorrito, de agua caliente para que amalgame, Porque okay. si no, no se mezclan. silán, oliva. Zilán, oliva y mostaza. Mm. Eso así, es un condimento riquísimo también por supuesto para ensaladas después también vinagre o el achito balsámico también con miel o con cilan pimienta y el chorrito de agua caliente en ese caso pimienta negra porque es la más eh, aromática no sé la diferencia entre pimienta blanca y pimienta negra la, la, negra, bueno, es la, ¿sí? la negra es la caja y viene también con la cáscara por fuera de la pimienta sí y la blanca es solamente lo de adentro pero a, a la hora de usarlo Sí, es, bueno, es más aromática más... y más sabrosa. ¿Cuál? La negra. La, negra. la otra es más suave y, y no es tan aromática. Es la más suave de todas. Es claro, suave, sí. pero cambia el sabor al cocinarla le cambia el sabor, ¿no? ¿La blanca? La blanca. No. Yo, yo le ponía ah, la ¿sí? comida y me cambié el sabor. O sea, haciendo Bueno, su... a veces el sí, paladar de cada uno habla, claro, ¿no? Este, claro. Claro hay que tener eso en cuenta pero no, yo no me he dado cuenta es de eso la uso poco la, la eh, pimienta blanca la uso fundamentalmente para papas para preparaciones de papas le pongo siempre pimienta blanca ¿por qué? Ah, ¿es más suave? claro, ¿cómo ¿sí? Sí, sí, no? Gracias. gracias ¿por qué para papas? Necesito. Necesito. Ay. Ay. Sí. Sí, ¿por qué a la papa le pones pimienta blanca y no negra? que no se vea, ¿no? Ahora Porque sí, claro. <risa> pero toda ah, la vida. es muy extenso. ¿sí? A mí me va a pasar. Sí, yo le pongo una. Claro, es muy extenso. No, bárbaro. Es sí, no, bárbaro, es ¿sí? blanca. Ahí está. Yo es no Bueno, con, con, con sí, eso, que no, Sí. El jengibre. El es un elemento que tenemos que tener en casa. Eso, yo soy <risa> el sí. lo No, caluz. que bien. Yo soy el <risa> jengibre. Yo soy abstina así, pero la comida se fuera de ahí, me encanta. A ah, mí también, sí, claro. <risa> claro. Yo también hago cosas así. Yo de ahí. pienso que debemos tener algún ancestro. Y puede ser, ya lejano. Y es más rico. Porque, Porque la comida puede. árabe es que es importante. más Es más sabrosa, tiene condimentos, tiene sí. lo que es más fuerte en general. Es más fuerte. No, es más condimentada, depende de, de dónde. Bueno, sea. depende, claro, obvio. Depende de dónde. Yo tengo un yerno, gracias a Dios, que cocina espectacularmente bien, ah, no. pero es sí. para el pescado, si él hace pescado para, para toda el, la familia, con salsa roja. Para mí, me hace con salsa verde, que son hierbas y aceite de oliva. La salsa roja con, con pimentón, una carga de pimentón ah, picante. Ah, no. El Dark Marocaí. No, ¿Eh? El Dark roja Claro. Lo claro. Sí, el Claro. claro, claro. Yo, no, porque <risa> es así, es sí, un genio sí, sí, en la cocina. Pero yo no, me tengo que, que cuidar bien. con las salsas de él en ese sentido, pues sí. bueno, me hace mal. Entonces él sabe, y ya, él me cuida. Felizmente me cuida. Mm. Felizmente mm. Me cuida. Sí, <risa> sí. Bueno, el jengibre es algo que lo tienen que usar para muchas cosas. Por ejemplo, en la sopa, lo que decíamos hoy. Poner un ¿Deficible? trozo que no es súper así picante que es con arroz. De cifra, sí, la la no, cantidad, vaso, de sí, bueno, pero cuando la lo, lo, lo pones en, en, la, en la sopa, no, lo cocinás al natural, natural. No, no, no como condimento. Señora, como condimento crudo en la ensalada, si usted sí. me permite. Rayado finito. No estamos diciendo que es... Eh, no, no, no, no, picado no, no, en una no. ensalada, no, por eh, la moleja que pula. O sea, agarrás un jengibre, lo rayas, rayas un trozo. Y lo rayas y lo pones en un jugo, por ejemplo tengo un jugo verde. Eso hay no que no lo llegué a colar se ponga, para servirle si los... no lo llegué a colar. Julito, ¿no tenés ganas de colarlo? No, no, no, no. no, no <ríe> lo colamos entre nosotros. <ríe> Daniel, te tengo que dar el colador, o sea, pues no lo vas a encontrar. Tengo que ¿Encontrar algo? abajo del horno. No, de los pues ya la bola soya qué sí. Sí. La, sí. colar jugo ya, ya no el jugo soya. hay que colarlo porque tiene todas las hierbas yo hago un jugo que le pongo en la licuadora cúspara ¿Sí? cómo cúspara no. eh, perejil cúspara cúspara perejil eh, apio cebibre eh, ese mismo. apio? Sí. ¿Hm? Cusvara es, ah, okay, ¿Qué, es okay. qué es? Cusvara ¿Es, es como es el perejil, el los no ¡Qué fuerte. El cilantro no es tan fuerte. Sí, sí es, es muy bajito. Con el Con cilantro y algo, pero yo lejos. Pero ponele la cantidad que te guste. No le me... ponga. A mí no. Yo le pongo solo poco. Muy poquito, muy poquito, si no porque si no paso no soporto. Es como ah, el que no de la garganta, la vacanta, es rarísimo. El otro no no no, no, no. no no te escucho. No, no, decime. ¿Querés decirlo? Decime, en serio. ¿El libro? Sí, claro. Ahora le vamos a llegar al libro porque estoy justo en los condimentos. El jengibre fresco, rayado, Si ustedes lo mezclan con oliva, un toque de cúrcuma, que es ese polvito amarillo que parece nada, pero tiene unas virtudes para la salud está escuchado que es buenísimo y es la base ah. de todos los curries el sí, curry verde, del curry, el curry rojo curry, todos pero los curries empiezan por la cúrcuma y después lo demás que viene de la sí, bueno. India que viene esto y el cúrcuma es así un producto pero maravilloso si sí, sí, no, no habría... fuera no para la púrcuma. salud no había indios, sí. en... <ríe> <ríe> tengo alergia ah no Sí, mm. no. También de mascarilla. He usado el curcum de mascarilla con miel. No me digas. Sí, sí, te lo ponen toda la cara y te queda todo suavecito. Ay, mire, qué lindo. Ven, sí, ahí sí. tienen una idea. ¿Qué tal? ¿Qué me me me ¿Y ¿Cómo te bien? lo limpiaste sí, sí. eso? Nada, pues? ah, ese sí es un problema. Te queda un poco amarillo. <risa> claro que ¿Es no lo sacas. <risa> Ay, empezamos con la <risa> cara. <risa> no se apaga <risa> la <risa> cara. <risa> o sea, <risa> antes <risa> de bañarse, tiene que hacer. Mancha, sí, sí. mancha mucho, con aguajales, porque está limpia e higiénica. <ríe> Ahí está eso. Este, bueno, gente, eh, la invitación es especialmente a que disfruten ensaladas, después coman lo que les dé placer, pero que continúen con la sensación de saludable, de sentirse bien de que quieran sentirse bien, de que busquen el sentirse bien. Y eso es lo más importante. Los jugos, como les digo, estos licuados que yo hago, que me los pasó una vez una amiga colombiana, ideas colombianas, ¿ves? Y ella me dijo, acepte este jugo y yo a veces le agrego jugo de limón también. Así, yo, miro, lo que tengo en casa, tengo tal cosa, tengo tal otra, bueno, pongo, así. Las verduras, esas que yo les digo, no pueden faltar. Y lo primero que hago en la listita del supermercado, hagan lista para el supermercado. Uh, Esa es otra que tengo que decirles. No vayan a mirar lo que hay. Vayan con la lista. Y menos con nenes. Y menos con nenes. Y no vayan con hambre. Coman antes de ir al supermercado. Entonces, uh, sea, uh, eso. Uh, esas, son las, esas pautas que, de abuelas que hay que pasar. ¿no? Y sí. no mandan el marido. Uh, y bueno. El marido es divino que hace las compras divinas. Sí, Sobre el todo agarista, cuando... el marido lleva la lista. Ah no no hay que hacerlo. El lleva marido la... es divino no, cuando llega llego. con las bolsas después que terminaste de cocinar. Ah, es divino, sí, sí. Es divino. <risa> lo quiero. <Sí. risa> terminaste todo de cocinar, estás ya para guardar todo y sí. Ah, y... ¿Y ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué trajiste? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuánto? Su nieto es igualito. ¿Eh? Mi son, sí. Sí, es igual. Claro. marido de ella. Claro, Claro, claro. Son claro. las colas. Las colas. ¿Y qué? ¿De, ¿De quién? De las chicas ¡Ay, yo ay, ay! sabía. Bueno. La rúcula es un tema que lo tengo anotado, pero que no sea de hojas grandes, tiene que ser de hojas chiquitas. ¿Cómo pues se dice rúcula? Yo tenía planta de rúcula. So, so, ¿Cómo se dice rúcula? ¿Rúcula cómo se dice? Rúcula. Ah, se dice rúcula. Yo creo que lo escriben con las letras hebreas. se dice rocket? ¿Rocket? No. Okay. ¿Qué es rocket? Parece ¿El que que es Golden está? Rocket? Sí. No, no, la, la bolsa de babies ah, ¿sí? entra la rúcula ah, sí. también. Y son hojitas de este largo. ¿Por qué tiene que ¿Por qué tiene que ser hojas chiquitas? Porque son tiernitas. ¿Sabes que yo tenía así planta de rúcula también? Mira. Para ah, no, no, buenísimo. Sí, porque aparte he estado que no usás tanto. Si No, no, Si compras. Es, a mí me pasa mucho de... Me pasa eso, que no somos una familia grande. Compré una bolsa de rúcula, seguro voy a terminar tirando la mitad de la bolsa. No se tira, señora, se hace el buñuelo cuando te queda un poco. Ay, se, puede se hace una tortilla. Se puede congelar. ¿Con Pero ¿qué es esa cosa si las congelas. las o no. O sea, el hacían picar y congelar el ah, eso hielo, sí. por ejemplo. eso es esta genia que lo hace. Me encanta que lo haces. Yo hace congelo el perejil no, ahora hace no lo hago. <risa> pero cuando tiene sí, puro perejil Lo pongo en el freezer y O en cubitos necesito... de hielo, en hieleras con agua. Claro. O en papel de aluminio, eso, una tibita, con eso una tirita, no en Con agua, lo con agua y haces un cubo de hielo con de agua y perejil. No, en... Yo llenaba la hielera con perejil y, y lo, el, lo completaba con no un poquito de agua. agua. Ay, no, está bien. ¿no? tosacando. Es que, y perejil, perejil, perejil bueno. que el perejil pues picado. Pues acá se lo lo pones no en un encanta. plato para que se sí. derrita. En, ¿En una cubierta. La... Sí, o lo echas, el... yo lo echaba así en la en la comida. En la cubierta. Vaya <risa> no, sacando de acubitos. Sí. Claro. Ya está. Bueno, ¿Para qué o, es eso? Para estar O en una hoja de aluminio lo vas a dejar. a no, no, la no bien, no, bien, bien, bien, en la hoja de aluminio lo a la se con en hoja de la se dan en hoja de Y Es un pascualismo Claro Bueno, señor, El perejil, si lo hervís en mucho agua y después tomas ese pasa? agua. El perejil. El perejil. Y para eso lo licú y lo tomo directo. El, el agua hervida. Ese agua hervida con perejil te limpia todo el... el coso de... El sí. Tiene cuenta que, que también. El pelo, el no, no, te, te digo es que también. Que el... Los jugos también. Sí, pero no los se limpian, el, es lo mismo. Te limpia la lo... y el estómago. Y ¿eh? El, eh, el, eh, no, te limpia todo. Todo no si el sistema digestivo lo limpia y te lo. No sé si tengo ganas. No sé. Es muy rico, ¿eh? El amor no me va a matar. Yo lo hacía. Yo lo hacía. Como era el de, la de, la de, la de, la de ¿Y la ensalada de lechuga? <risa> Ustedes se ríen, yo espero que van a comer ensalada de lechuga. seguro, ¿No? simplemente no. me resultó gracioso. No sol. vamos a venir tenga... para comer la ensalada de lechuga. Tienen que venir. ¿Me ¿qué hacemos ¿Tienes ¿Tienes ensalada y de, de lechuga. Y ah, es bueno, para ir que es que que les quiero que alguna palabra. Eh, no abusar de ningún aceite. Empezar por pensar: el aceite de palma es declaradamente malo. Es un aceite que se cuaja, que se endurece. Si ustedes lo, lo ven en un vaso, van a ver que queda todo blanco como una parafina. Eso queda en de palma. Igual que la de coco. Que yo no sé por qué la del aceite de coco lo están recomendando tanto y queda igual. Sí, pero es no sí. ah, bueno ese. Pero quedan mal en las quedan las arterias, sí. porque se cuajan adentro, igual que en un vaso, lo pones en un vaso, vaso y lo miras contra, contra las paredes. Y sí, entonces, por eso, y todo eso es con freno. Yo lo digo prohibido para todo, pueden usarlo en algo, en El chiquito, mínimo. En, no sé si les importa mucho, pero yo no lo uso. El aceite de soya okay. es bueno. Pero tiene un sabor destacado. Quiere decir, hay que usarlo con medida. Que no se les vaya a la mano, porque si no, la comida tiene gusto a aceite sí. de soya. Mm. Eso está declarado. Pero bueno, el de canola es el neutro, el más neutro de todos. Igual que el de girasol, igual que aceite de maíz. Son aceites neutros. Que esos acompañan los sabores de lo que uno prepara. Yo uso el de maíz. De en el Uruguay sí, pero acá no lo veo el de maíz. Es muy fácil yo le usé, pero, lo... Ay, pero no hay, hay un poco. Yo, yo... Uso el de canola. El de canola también, sí. sí. En Uruguay yo usaba el de maíz o el de arroz. Esa Samán era auspiciante claro. y sí. yo tenía que usar el aceite de arroz. Ah, bueno. No la no, no, no, no, arrozera. Entonces, claro. ¿Pero para qué se usa ese aceite No sé. ¿Pero qué se usa el aceite de arroz? Para para... <risa> no <risa> hace papas fritas, el aceite de arroz. No, pero aparte de papas fritas, no, <risa> no hay <risa> cosas <la>, que no hacen <risa> con arroz. ¿No haces ah, un churrasco con, con aceite de arroz? No. Y la... una torta? Es para ensalada, torta. la cosa. Ah, una torta, por ejemplo, con ¿Cosa, cosas era... dulces? Una torta. es neutro. Totalmente neutro. ¿No, te o sea, si no tiene sabor? No, tienes, eh, no te agrega ni te quita sabor a lo que preparás. Te acompaña. Y yo compré una vez también que no sé usarlo, lo tengo aceite de almendras. ¿De ¿De qué? No, de almendras no. No, no. es almendra, como una cosa. César. Es Delicioso. Ah, delicioso. Es súper fuerte. Wow. No se no lo, lo estoy dando. Bueno, con cucharita. En la ensalada, por ejemplo. Sí, yo bueno. ahí ese no podemos. No, mira, te doy una receta. Igual que esto. Eso es bueno para un montón de ¿Sabe? cosas. Es lo mejor que hay para la piel. Ah, mira. El aceite de, de renta. No, no, no, sí, sí, sí. no. ¿La de, de sésamo. Lo... El aceite de almendras, el aceite los, de almendras es, es bueno sí, para la piel. No, no, pero el aceite ¿Sí? de sésamo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? el, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? el aceite de sésamo ¿Sí? es fantástico para la piel. ¿Y te lo absorbe la piel? Enseguida, no te queda la piel grasosa sí. ni nada. El aceite de almendras es para la playa. Para todo. ¿Qué tal? Yo no me pongo. Bueno, y para remojar el aceite de oliva, que el ideal es usarlo crudo, en todo lo que sirvan crudo. ¿Aceite de oliva? ¿Cómo es el tema del porcentaje? El de 0.5 ¿Se que 5. comprar que sea de porcentaje no sé cuánto? No, no 0.5 no. Escuchame, es eh, aceite de oliva extra virgen Okay. Ese es el que tenés que comprar Ok, extra, extra virgen ¿Y el, es, virgen. Y el la no ¿Cómo? ¿El que no la tolé? A mí no me gusta Ah, bueno, si no te mm. gusta, ¿no? ¿Sabés cuál compra? Bueno. Uno que viene este mitad y mitad Que es este... Combinado, Combinado. Mira Bueno, esto se sale. Entonces Claro, es que viene un justo el pagar no, Yo no. Salada, mi marido, le ponía el de, el de maíz y una parte chiquita del de oliva. De... De para cocinar sí. si le ponía es, es mejor el spray, el spray para el rociador. Ah, es bárbaro, claro. Yo lo uso ese para el horno. Sí, sí, buenísimo. Pero si le ponés papel de horno, no precisás. Eso es lo que digo. Esa es la ventaja. Yo sin papel de horno ya no hago nada, ¿no? Así. Me encanta. Bueno, el papel de horno es lo que, por ejemplo, allá... Con el papel la... manteca. ¿Papel manteca? manteca. manteca. Sí, claro, sí. Es, es parecido, papel no es igual. El papel manteca es acá Pero el papel manteca, la acá. No, no, acá es, es parvela. El, el papel manteca ah, de barra Es Es El papel manteca de Es El papel manteca de no no me entonces paro es para la Claro, claro que es para <risa> una broma bueno, no, Se si si volvía la manteca en ese papel precio pues ah, es no sé. Claro. Pero, pero bueno, este, quiero abrir ya cerrando, cerrando, bueno, sí, cerrando. Cuando van al supermercado, no se fijen primero en lo que está en la punta de góndola. Porque eso es lo que quieren que compren. Claro, claro, entonces, sí, sí. uno compra la punta de góndola y cuando sí, llegas a lo que precisas, decís, no, ya gasté mucho, no a... No, no, no sigo. Sí, hay yo... todo el camino. Ah, eh, te ponen. Ahí Muy está. Este, entonces, hay que ir con la lista y saber hacer la lista gorda, como se dice, a lo claro. que no querés comprar, o no te vale la pena, o no lo precisás. Aunque te lo... Aunque hay no, oferta, no, no. exacto, porque las ofertas también son un peligro. No. Bueno, este, y lo último, cuando nos dicen que un postre es diet, es light, no. No le crean. No le creo En primer lugar, no porque generalmente dicen eso porque es helado. Entonces, como está helado, es fresco. Y como está fresco, es diet. Y más o menos te hacen esa conclusión. Y no es así. ¿Tiene azúcar? los helados en general, todo ah, menos el que te diga eh, que no puede no, tener el que, para diabético, el que tiene diabético saludos, no claro, tiene azúcar ¿no? exacto, es el único que no tiene azúcar mm. este y por lo demás sí, eh, todo y, y así y el millón de preparaciones que hay por todos lados tienen azúcar harinas, sí. todo lo que hay que Creo aprender de a poco a achicar hay mermeladas que dicen que tiene el azúcar natural de la Sí, porque fructosa. Claro. Es azúcar. Es azúcar? Uh -huh. pues una sonrisa. la glucosa. Una, entonces le ponen ¿Es un azúcar poco saludable si es el natural de la fruta? Y sí, bueno, depende el porcentaje, digamos. Ahí dice pero... 100% azúcar de la fruta a veces o dices 100%, claro. 100 azúcar. O... Sí, lo que dice 100% de la fruta es de la fruta. Sí, pero, sí, pero ¿qué es pasa? que si te agarras y le la glucosa, que dijera de no azúcar. Eso glucosa, glucosa, es, el no claro. también la glucosa. Está. Pero, bueno. Pregunto eso, ¿eh? ¿qué? Me ¿Qué pasa? Pues Entonces, la esto tiene carne carne carne carne azúcar Es azúcar. horrible. Sí. Sin agregados dice. Claro, bueno, es según que fruta, hay frutas que tienen sí. más azúcar. También. Y bueno, mis queridas, eh, perdón, mis queridos, acá mm. mis señores. Este, eh, también, en el programa estaba hoy que les quería presentar. Este nuevo libro, yo siempre digo que no es el último, es el nuevo. Claro, a veces me dicen, ah, es el último. No, no es el último, es el nuevo. Así, este es el último que hiciste, el último que hice, claro. Exacto. No, si yo ya dijo creo. que tiene el otro por la mitad, sí, pero es el segundo tomo de La Mesa Sin Fronteras. Mm. Ese sí, este, bueno, este es un último. Entonces libro, no es el último. ¿no? Este, nunca, nunca el último, si no quieren ayuda, la es. eso mismo. Este, hay que seguir lo que le dije antes. No hay que parar, hay que seguir promoviéndose a uno mismo y, y haciéndose funcionar, es muy positivo. Y tener siempre proyectos, eso es algo que me enseñó una querida amiga, este, es doctora en psicología, eh, Rebecca Braverman, amiga tuya también, y de Karen también. Bueno, es una señora que yo la conocí a los seis meses de hacer al día, y, bueno, la circunstancia, fui a un acto y, y ya estaba sentada sola y mi hija me dice, mamá, vení que te voy a presentar, que está la señora Rebeca Braderman que te voy a presentar. Y yo, bueno, sí, ¿cómo no? Y ella me la nombraba cada tanto por algunas cosas. Bueno, y me la presentó. Y me senté a charlar con ella. Yo, la casualidad que conocía mi libro El sabor de los recuerdos, lo había visto en casa de alguien. Entonces, cuando le empecé a contar de mis libros y qué sé yo, y entonces este, me dijo, ¿Tenés un teléfono? Le dije, sí, dámelo. Dice, yo te voy a llamar. A la semana me llamó, que mi hija me decía, mamá, ¿te llamó Rebeca? Sí, me llamó. Me invitó a la casa y quería hablar conmigo Entonces, ya fui. Y me dijo, mira, conmigo no vas a ganar un piso pero vas a trabajar. Pues yo, me dijo, ¿qué quieres hacer acá? Y yo le dije, lo que quiero es hacer trabajar la cabeza. Yo venía de Uruguay de trabajar a 2.000 por hora, muy ocupada toda la semana, gracias a Dios divino seguía siempre estudiando, como les dije por los deportistas o por lo que fuera yo seguía abriendo libros y lo que quiero es seguir trabajando la cabeza aparte de ser madre, de ser abuela, de ser esposa hay que seguir trabajando la cabeza y fue ahí cuando ella me dijo bueno, conmigo vas a trabajar la cabeza pero no vas a ganar un piso no importa, le dije dale para adelante, a ver qué quieres hacer hicimos un libro juntas que está allí en la mesa, de esta, en uno celestito. Ahí están todos mis libros. Después los bichacitos. Vida activa. Vida activa, el secreto de la longevidad. Lo escribimos con Rebeca, con otra psicóloga mexicana, eh, Joyana Medres, este, con una educadora brasilera, que ahora está en Nueva York y la encontré cuando fui me encantó, una niña. Y otra educadora que era la directora de Idish de un colegio en Jerusalén. Las cinco trabajamos para ese libro, cada una desde su ámbito, desde su área, eh, también pedimos a médicos que estuvieran, a fisioterapeutas, eh, Rabino. al Rabino Maravi, este, bueno, hay así, información de toda esa gente en ese libro que felizmente tuve la buena idea de que me mandaran todo a mí porque una me lo mandaba de Brasil, la otra me lo mandaba de Estados Unidos, la otra me lo mandaba no sé qué. Y decía, bueno, alguien tiene que centralizar esto y redactar todo en la misma onda. Si no, el libro es un carnaval. Entonces, bueno. Vino todo para mi casa, gracias a Dios. Terminó haciéndolo jubilón. Porque se venía Roya Rosh Hashaná, yo no tenía tiempo de preparar nada. Estaba en la luna trabajando para el libro. Entonces, al final dije, Julito, ayúdame. Sí, bárbaro. Él asumió él terminó de redactar el libro, salió precioso, dos ediciones, lo vendimos lujo. lo más importante de ese libro es que quedamos muy amigas esa amistad con Rebeca y con Joyana Medrich quedó una, rebeca, una rebeca, quedó una relación hermosa hasta este momento Así, hasta el día de hoy y entonces bueno, eso ya me valió ese trabajo pero aprendí lo que ella me dijo, siempre tenés que tener un proyecto, cosa que mi marido no está de acuerdo él dice que yo siempre tengo que tener una zanahoria delante y entonces voy corriendo como los conejos. Y yo digo, no, a mí me inspira pensar que quiero hacer algo. Entonces, hay que tener un proyecto y hay que ponerse la meta, hay que lograrlo. ¿Pero cuál es el problema con tener una zanahoria detrás de una zanahoria? Y bueno, porque entre medio es este, Julito me ayuda, Julito comprame, Julito trae, Julito mí. Gracias Yo a Dios. soy el viejo jubilado ¿y, <risa> y yo no te podés quedar quieta No, no tengo ganas Renica me dijo que tengo un proyecto es, el, el <risa> es así de esto bueno. ¿Verdad? Sí. Eso es. bueno. Este muy libro muy salió bien. Este libro y... Claro Es lo que yo. Este libro eh, salió justo un par de días antes de la pandemia, cuando empezaba la pandemia y el cierre de todo. Justo lo retiramos de, de la imprenta. Tuvimos que posterizar? Sí, lo pasterizamos, ahí está. Pero bueno, lo retiramos y guardamos, porque no había forma de hacer una reunión, no, nada. Y bueno, y ahora dije, bueno, yo voy a empezar a, a llamar a mis amigas, y vamos a empezar a charlar de salud y de alimentación y de todo lo que me gusta transmitir y bueno, quiero mostrarles el libro nuevo eso que fue trabajado con mucha responsabilidad con mucha, mucho estudio, mucho curso, mucho de todo para poder hablar de lo que significa ser celíaco lo que significa ser diabético y lo que significa ser hipertenso por eso las recetas están eh, primero hay todo un capítulo de explicaciones de lo que es cada cosa, para que no piensen que es un cuco. Hay gente que va al médico y cuando sale dice, no tengo nada para comer, porque me, dijo, me mandó a dieta. Y la palabra dieta yo no la uso nunca en todos los 15 libros, gracias a Dios que tengo escritos, porque la considero negativa. Es cuando te, te cortan algo. No a esto, no lo otro, no a aquello. No te dicen, mira todo lo que tenés para comer, porque sos celíaco, entonces vas a usar la harina de arroz, la harina de esto, la harina de lo otro, preparas esto, preparas lo otro, tenés todas las carnes, tenés todas las frutas, todas las verduras. ¿Por qué le decís a un celíaco que no tiene lo que comer? ¿Es así o no? Lo mismo pasa con los diabéticos. Hay mucha gente que sale deprimida de los consultorios. Yo no sé por qué la palabra dieta pega, pega fuerte. Entonces yo digo, ojo con la fuerza de las palabras, ¿verdad? Uh -huh. Es como el que dice, perdí cinco kilos. Y el cerebro asimila que perdió 5 kilos. Qué bien, qué bien. Quiere decir que hay que recuperarlo, porque uh -huh. lo perdiste. Uh -huh. En cambio, si decís, adelgacé 5 kilos, me siento ya bárbaro. Kilos. Ya está, te desprendiste de esos cinco kilos. Y así es todo. Perdés las llaves, estás desesperado de noche pensando tengo que recuperar las llaves, qué horrible, qué pantoso Bueno, es lo mismo. Perdís y, y un kilo, perdí 20 kilos. Hay tanta gente que adelgaza muchísimo y de repente y la que recupera todo. Y más también. Y más también. El poder de la palabra es algo que con la alimentación tiene una fuerza enorme. Entonces hay que asimilarlo. ¿Puedo decir una cosita, ahorita que está diciendo sí. eso para todos? Sí. Lo mismo pasa cuando uno dice, esto es malo, esto es malo, la sal es mala, el azúcar es mala, y la gente sigue comiendo sal, y el subconsciente entiende que es malo, y les cae mal. Pues claro. Y empieza a caerles mal Así que todo lo que han dicho toda la vida, que es malo, <risa> claro. díganse que es bueno, y cuando... Es bueno para ustedes, cuando, porque se va a comer, se va a consumir, uno claro. va a venir y va a comer una, choco, una torta de chocolate, entonces hay que tener, como usted dice, lo de la palabra sí. y, el, y el pensamiento bueno para todo, parve, parve para que nada sí. le haga daño a uno. Por eso yo digo poquito cuando me dicen le tengo que poner al salario, sí. pero poquito, por ejemplo antes de probar la comida, agarra sí. el sí. salero sí, y lo vuelca. Eh. Digo, probala primero, capaz antes que no precisa. Eso. Pero bueno, cometo una pata de cordero, pero chiquita. <risa> Ahí A mí lo que sí me ha pasado de ir al médico, pero así, para querer comer más sano. Entonces ahora te dice: Bueno, tenés tu plato dividido en tres, y tenés que tener poner carne, el tamaño de tu mano, eh, verduras, no sé cuánto, y no sé qué de, de otra cosa. Y yo me voy así: ¡Qué buena información! <risa> <risa> ¿Y qué hago? Información. ¿Y qué? No, no te no, da nada. Porque no, no. No, no. cuando te dicen el churrasco de 150 gramos. Claro, con, dividí el plato y... Pero no son recetas, lo que no son, son sugerencias. O, eh, no, me no, da no la grano. cabeza. No, no te da. No me da el, ¿Ni ninguna, ninguna información en Israel te da. En Uruguay tampoco. Tampoco. Y hay muy buenas. Pero sin embargo, al final te... No sé, a mí alguna me ha desilusionado y era muy buena. Pero no sé, ¿será que no? No te dan soluciones. Exacto. Porque uno no sabe ni de alimentación, ni de cocina. Y, o sea Entonces, dame soluciones. Decime, agarra la zanahoria y podés agarrar y tenés zanahoria, a tomar, puedes mezclarlo con papa. No sé, dame soluciones. porque... Para eso están los libros, ¿Si ¿no? Mm -hmm. Para eso están los libros. Claro. Eso, ¿en serio? No, no, Acá, sí. En este libro, por ejemplo, tenés un capítulo enorme de descripción de todas las especias y condimentos. Una por una. Un capítulo entero, no tenés cómo no enterarte. Eh, y después están todas las preparaciones con las especias y los condimentos. Y por ahí vas a jugar y vas a variar con los sabores y los aromas. No hay vuelta. Pero entonces tenés un capítulo de... Qué decir, cada receta, yo por ejemplo, si le pongo sal, digo, para hipertenso, no. Y si le pongo algo de azúcar, edulcorante, que sea apto para cocción, si es para un diabético. ¿Entendés? Fui estudiando y modificando cada receta para que nadie haga algo y diga, este macana, no me cayó muy mal. Este, entonces, bueno, acá tenéis una sopa fría, la remolacha, la sopa fría refrescante. Estas son las sopas riquísimas que yo hago en verano, la sopa fría de pepinos, que es genial, la de verlos, son sopas frías, la sopa de apio, la, la que quieran. Hay mucha sopa, en serio. Entonces este. Yo una época hacía una ensalada, una ensalada remolacha cocida, cortada en cubitos, manzana verde cortada en cubitos, unido con más funesta. Qué exquisito, claro. que recontra fresco. Bueno, pues yo que quiero combinar con algo que tengo por hacer, que justamente tengo de remolacha también. Este, y como les digo, bueno, eh, con estos libros el asunto es así: el de. de no sé qué. Sí, eh, no, no, está bien, está bien. El sabor. El sabor de los rituales. Este, ese libro tiene todo lo que son los jardín eh, de la colectividad, de los judíos. Eh, qué se come en cada ocasión, cómo se prepara, eh, todo. Con toda la información de cada hack está en ese libro. Y también hemos bueno, explicado el porqué de cada hack. Bueno, el otro libro, La Mesa Sin Fronteras, es un libro que es un viaje por muchos países, salteando de un continente al otro, y terminando con recetas de cada lugar, e inclusive las recetas de los pueblos étnicos de África, que también fue un aprendizaje que hice que me fascinó, y bueno, se me fue la mano porque puse una sopa de hipopótamo espectacular, <risa> este, todavía no la probé, pero, pero también de África saqué una receta de una salsa de maní, que es una delicia que he dado en mi casa, y les encanta a todos los que la han probado. Y la pescaste, viste, y es de África, de una etnia, y, y te sirvió. Entonces por eso hay que abrir la cabeza y leer, y, y, y seguir eso. Pero yo les deseo que sigan cocinando rico, y que agreguen algo más rico de lo que yo les pueda transmitir me consulten cuando tengan alguna duda y estoy siempre a la orden y los libros, en este momento tengo todos los libros a 50 shekel y 2 por 90 esa es la idea para esta reunión o para alguna otra reunión que haga, que siempre vamos a mantener así para las íntimas, digamos no para librería, la librería la vende mucho más caro este, pero ese es otro tema de allá, los que están en la mesa, están todos agotados. Los puse porque son mis hijos de papel y como digo yo, mm -hmm. entonces me gusta que Creo los conozcan. Si más ah, sí. más tan paradito que entraron. Ah, mira Silvia, ¿Sí? cocinar con papel de aluminio, ¿es nocivo? ¿En qué sentido? ¿Lo pones arriba o abajo de la comida? No, yo por ejemplo hago, me encanta hacer remolacha al horno, la envuelvo en papel de aluminio y la, la meto al horno. O sea, le pongo polvo de ajo, le pongo. ¿Y por qué no compras los paquetitos del supermercado que viene la remolacha pronta? No, Pero incluso esa la cocino al horno. No se hace falta cocinar. ¿Y para qué la cocinar? Ya, ya, cocina, ya, ya está cocinada. No, ahora está cocinada. Cocina, pues yo la cocino entonces? Te no, no. cocino los lituanos para ti. Pues ya la remolacha que preparé el otro día, era de esa. La verdad, y la cortás y la comes. Claro, la tenés encima. ¿Cuándo a me a la que pregunta? Sí, no, pero entonces, sí. si no fuera esa no la de y fuera otra. La comida envuelta en papel de aluminio, cocinar, No sí, cocina. Papel mamá. encerado, papel encerado. ¿Por ¿Eh? qué? No, el papel de horno, digamos, ¿Para? usarlo para cocinar así. No es papel aluminio. Para, ¿cuál es la diferencia? El papel es el de papel de, borrar, de aluminio. El aluminio, el aluminio y el No, el papel de horno es No, bueno, pero el papel, el papel de aluminio lo de que hace. Mira, fíjate. Es que ah, no se achiteca demasiado. Es. No no, con la la bueno, claro, el otro todo, para bueno, las y como cuando te claro. pones un desodorante que tiene no. aluminio, lo mismo el papel y por eso las mujeres que tienen tanta, que conservar tan tan tan pecho, de ah, cáncer. Yo no, por el aluminio no. no el No, de nada, el No, no. Lo dejas mucho hacer, no sé quema, que, no bien, otro, no eso. O sea que yo no sé ¿no? si se no le va a cocinar no. una remolacha no. cruda en un no, papel No, cruda esté, no, pero cruda no, la tenés que hidratar en agua. Por eso... Porque el papel loco... lo que hace. cocinado. No, también no, y de loco. No seas cruda tampoco. Entonces, con un poquito de aceite de oliva. Ajo y el polvo. Yo voy a llevar a Cruda, Ah, bueno Crudas ahora mejor, amigo, tengo como... ¿Tengo ¿Ah, Sí ¿Eh? ¿Qué ¿Eh? Ah, perdón ¿Qué pasó? Hay una cama emocional ¿Qué no, la no la no ¿no? claro, claro, sí. Mi querido Hasta aquí la presentación primera Sí claro. Tenemos el libro de los celíacos El libro de la mesa sin fronteras Sí el Y el sabor de los recuerdos Sí El sabor de los recuerdos se puede conseguir en ambos. Porque Sí. Pero, pero mucho más caro que acá ¿En dónde? ¿En dónde? pero mucho más caro que acá este, y bueno, y cualquier duda me llaman estoy, estoy este, a la orden y me encanta aparte poder darles una mano por donde sea ese ya tiene marcas este, mías sí, sí. sí. una vez estuvimos en un evento y me dijeron que llevara libros para vender y yo llevé Pasión por el sabor, había salido justo en ese momento con Planeta. Y estaba chocha de la vida que Planeta me llamara y que me sacaron el libro a la venta de una era el sueño del pibe. Este, entonces llevé eh, los libros. Y se vendieron todos los billetes. Entonces la chica estaba tan entusiasmada, era una divina, tan entusiasmada, que viene corriendo y me dice, Silvia, no tenés otro más para darme porque se me terminaron y me están pidiendo. Y yo en el, el aturdimiento que tenía, cargaron el libro y se lo doy. Ah, y era el que tenía todas mis anotaciones no, a mano no. y cambios de recetas y agregados y sacados. Y vos sabés que después la tuve que llamar por teléfono y decirle, nena, ¿a quién di? se lo vendiste? Exacto, me lo consiguió de vuelta, ah, llevarte uno y, me dice, no, pero esto lo teníamos que vender más caro. Me dice, pues tenía escrito tuyo. Le digo, bueno, pero no. Lo que no. quiero es conseguirlo de vuelta. ¿Qué onda con... bueno, pasamos a la, a la parte informal después de los aplausos. Ah. Y, y, ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, sí, gracias. gracias vos... ¿Qué